De que eh, Javier Milay y su, y su libertad avanza, creo que es, o avanza uh -huh. libertad, cuando no sé bien ahora él, eh, podría estar llegando a un balotaje en la Argentina. Ajá, uh -huh. bueno. No, eh, eso eso, este eso es un, un escenario, te diría, que la foto de hoy lo está permitiendo, con un justicialismo un frente de todos muy golpeado.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 Y control, sí. y control médico, eh, fuman marihuana o consumen cocaína. En 350 manzanas tenés 25 eh, búnker de, de, de venta de drogas. ¿Todo, un dato? Eh, okay. eh, todo esto, esto es, digamos, hoy la sí. radiografía del de, escenario no. electoral que tiene la Argentina. Carlos, vos, te agradezco entonces, muchísimo. Sobre estas son las bases que hay que trabajar, eh, Mario. Te agradezco muchísimo estos minutos para que nosotros. Ha sido muy amable como de costumbre, Carlos, eh. Abrazo grande, Mario. Chau, chau. Chau, Hoy estaba el analista político Carlos Germano.